Entonces eh, eh, es con mucho placer que empezamos hoy entonces um, esta charla en eh, la sesión 2 de la evaluación cuantitativa de la pérdida de sangre posparto una iniciativa de mejora de la calidad para matronas peruanas mestizas. Uh, yo les presento las presentadoras, tenemos Paola Wilkin, que es una obstetra matrona de diversidad cultural y lingüística, nacida en Arequipa, Perú. Paola emigró a Australia en el 2011, después de concluir sus estudios en obstetricia, matronería en la Universidad Católica de Australia. Empezó su trayectoria profesional en Queensland abogando por mujeres embarazadas con diversidad cultural y lingüística y sus familias. Su trabajo internacional empezó después de completar el programa de intercambio en la Universidad Católica de Australia. Ella trabaja con investigadores internacionales en Perú y uh, en su tiempo libre con su familia le gusta hacer artesanías relacionadas con la obstetricia para financiar su fundación Helping Our Peruvian Amigas. Sus áreas de interés son la hemorragia postparto, parto humanizado y derecho de las mujeres embarazadas. También, también tenemos Jane Houston que empezó sus estudios de enfermería y obstetricia en Escocia, donde se licenció en enfermería general y obtuvo el título de matrona en el uh, uh, uh, 92. Siempre ha sentido llamada a la profesión de matrona. Y recibió muchos bebés en cuatro continentes, uh, en varios países, en los Estados Unidos, Escocia, Zimbabue, Nueva Zelanda, en los últimos 30 años. Ella fue directora del programa de enfermería y partería de la Universidad de Florida. Se juntó a Frontier Nursing University en el 2015 como directora clínica de partería y salud de la mujer hasta el 2019. Luego se uh, convirtió en directora del programa uh, de práctica de residencia de la Universidad de Florida Central en un hospital uh, local. Ella es profesora uh, asociada con interés en el parto en el agua, la normalización del embarazo, el pinzamiento retardado del cordón umbilical, la diversidad y la inclusión relacionadas con las comunidades de minoría de género y sexualidad y la atención en salud materna internacional, se identifica como gay y de género no conforme. Uh, tenemos también la tercera uh, uh, ponente uh, que se llama Megan Arbor que es profesora asociada de enfermería en la Frontier Nursing University en Kentucky, en los Estados Unidos. Uh, le encanta practicar la partería a través de los ojos de sus estudiantes, enseñándoles a discernir qué evidencias son apropiadas utilizar cómo utilizarlas y cómo influir en los cuidados a nivel local. A Megan le apasiona diversificar sus estrategias de enseñanza para llegar a, llegar a todos los estudiantes a su cargo. Vivía en Ohio, en los Estados Unidos, con su marido, sus tres hijos, su perro Carlino Max y un montón de bichos más. Bueno, uh, sin más retardo le paso la palabra a jane houston para que empiece la la presentación muchas gracias muchas gracias amiga Portera baloma so many blessings to you my friend thank you thank you thank you so it's it's just a, a great night and day and morning and evening to be here with these amazing hola a todos los participantes de habla hispana que están asistiendo a esta conferencia mi nombre es paola wilkin y desde australia les doy la bienvenida esta noche, día tarde alrededor del mundo, estamos celebrando el Día Internacional de la Ostetra Partera Matrona y es una gran oportunidad para presentar esta conferencia en bilingüe. But of course, si um, if it wasn't for our First Peoples, none of us would be here. So our team wants you to know that we respectfully acknowledge all the First Nation peoples, all the indigenous and native people that existed before our time and on whose lands we sit. In Florida, I particularly want to acknowledge the ancestors and the lands and territories that belong to the Ais, the Apalachee, Calusa, Tamuca, Tocobago tribes, as well as the Seminole tribe and the Miccosukee tribe of Indians of Florida. And as we think about that, we want to think of our maternal ancestor midwives who brought us to this place. Gracias. Hoy queremos reconocer a todas las culturas que vivieron en estos países alrededor del mundo, de Australia, de Estados Unidos y del Perú, las culturas andinas y las culturas preandinas, Y también queremos celebrar a todas las parteras que vivieron y que estuvieron en el mundo antes que nosotras. Reconocemos su trabajo y también celebramos la diversidad cultural. We also want to be very clear that This project is Paula Wilkins' little baby, and we are helping her with her little baby. So, this project is very important uh, for all of those who identify as Methizo or Native First Nation peoples. So, intentionally, uh, Paula is the director of the project, and we are here just to um, assist and uh, help her with her success in Peru. So, thank you, Paula Wilkins. Bueno, well, este proyecto básicamente es uh, hecho por una peruana para el Perú, con el orgullo de ser peruana y mestiza, y tengo la grata um, alegría de compartir esta experiencia con dos profesionales académicos de nivel internacional, como es Jane Houston and Megan Harbour, que me están ayudando para poder hacer este proyecto internacional una realidad. So Um, this is really getting into the projects now. So we looked at some objectives. We wanted to look at how could we successfully collaborate with community midwives and, in international work? How could we describe the characteristics of MISISO midwives? How can we explain, how do we make effective partnerships that can affect global midwifery care? and then we want to identify strategies for partnerships and to make quality improvements with community midwives. So, los objetivos de este proyecto internacional de investigación en relación a hemorragia posparto tienen cuatro objetivos que son identificar, describir, explicar e identificar. So queremos identificar la importancia que es trabajar como comunidad nacional e internacional para poder facilitar la práctica de la obstetricia. También queremos describir las características de las mestizas, de las obstetras mestizas, como lo soy yo. Y queremos explicar también qué tan efectivo es trabajar en partnership con otras obstetras y cuál es el impacto global que puede tener en lo que es la obstetricia. Y identificar estrategias educacionales para que podamos eh, facilitar la el trabajo de las obstetras en el Perú como una comunidad eh, de profesionales de salud. How did, this, ¿How did this all come about? ¿How did we start this project? Well, it was actually this one over here. This fine lady um, asked us, she said, Do you know anything about looking into research in other countries and we were like sure let's go for it so um the three of us are spread across the world we had well it was paula's idea how did we get funding we're going to talk quickly about that we're going to talk a little bit about educational modules and these could be things that you could actually you can you know bundle these up and you can be successful as a, a beginning researcher in any part of the world with minimal um really minimal resources and you'll see how successful uh, Paula is and how she's going to make this into something extraordinary we're going to hear a bit about her trip and hopefully we're all going to be going on our trip next year and then what lessons did we learn because we did struggle and then we're going to talk about next steps so while well, well, we want queremos compartir con ustedes cómo este proyecto se volvió una realidad y well, bueno cómo tres obstetras alrededor del mundo se juntaron en diferentes partes del mundo para hacer este proyecto realidad y poder eh, conectarnos con las obstetras peruanas y hacer este proyecto realidad. Cómo surgió la idea, cómo conseguimos el dinero, cómo desarrollamos el módulo de educación online, el viaje que realicé en enero de este año al Perú, y qué aprendimos y qué es, cómo es el futuro para nuestro proyecto de investigación. <risa> So here here we are, here we are looking rather gorgeous this is how we we would meet regularly and uh, always online of course because uh, none of us has met all of us in real life so this is una foto que representa nuestras reuniones uh, cada vez que teníamos que coordinar algo en diferentes horas del mundo en diferentes países o so para mí siempre era las 5 6 de la mañana y para Jane y Megan era la en la noche So eh siempre tratamos de estar con la sonrisa, listas para poder enfrentar los problemas y las dificultades que tuvimos y hacer este proyecto una realidad. So as, uh you can see our project is truly truly global in nature and let you into a little secret. I will be the midwife that gets to know to meet all of us in real life very soon. So um I hope to I hope to make that happen very soon. So, este proyecto tiene un impacto internacional porque somos obstetras de tres lugares diferentes del mundo, que hablamos diferentes idiomas y nos juntamos para poder trabajar en el bello Perú y poder eh, encontrar a nuestras colegas obstetras peruanas e iniciar este proyecto juntas, porque este proyecto es del Perú. So Why, why did we want to study this? Um, Paola presented to us that postpartum hemorrhage is one of Peru's leading causes of maternal death, leading to um, lots of, um, also lots of morbidity as well as an extremely high um, mortality rate. And we do think that nearly 20 percent of maternal deaths are caused by uh, postpartum hemorrhage. and the Peruvian national anemia rate, is estimated to be about a quarter of every, of all the people. And we can see that there's there could be misdiagnosis. Similarly, thinking about um, postpartum hemorrhage rates in the USA and Australia are a lot lower. We think they're around 15 to 50% from our uh, data review. The actual rate in Peru is thought to be estimated at around twice that, 27.5%. So it's a big problem. So, el hemorragia posparto es un problema a nivel internacional. Y las estadísticas comparadas con otros lugares alrededor del mundo nos indican de que es una de las causas de muerte o mortalidad materna en el Perú. En el año 2019, el 20% de las causas de mortalidad materna fueron causadas por hemorragia posparto y esta información es obtenida por el Centro Nacional Peruano de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades. También sabemos que la anemia es eh, una causal muy importante que predispone a la hemorragia postparto. El 25% de mujeres embarazadas en el Perú sufren de anemia. Comparado con, las, uh, con la data internacional de otros países como es Australia y Estados Unidos, estas van entre el 5% y el 15%. So, en el Perú, la tasa de hemorragia postparto está más allá del 25% y es por eso que la hemorragia postparto, es un problema en el Perú actualmente The idea arose uh, from Paula that we wanted to develop educational modules to assist mestizo Peruvian midwives on how to quantitatively assess blood loss postpartum we had to arrange how to deliver content online and in person Uh, with skills practices. We needed to raise funds um, so that Paula was able to go there and be successful um, to um, buy drapes and uh, have um, tools to accurately assess postpartum blood loss and then we wanted to educate midwives and students about the new methods and then uh, assess their self-efficacy learning. So, la idea de nuestro proyecto de investigación consistió en tres eh, partes. Primero, desarrollar un módulo educacional online para poder uh, hacer eh, un, uh, una herramienta educativa acerca de lo que es el método de eh, la medición eh, cuantitativa de la pérdida de sangre después de hemorragia postparto. Eh, ofrecer este módulo a las obstetras eh, peruanas y luego este, juntar dinero para poder realizar el viaje a Perú y poder facilitar los materiales y los instrumentos para que las colegas en el Perú puedan hacer uso de este método de estimación de pérdida sanguínea. Y posteriormente también in, uh, incluir en este proyecto a estudiantes de obstetricia para poder uh, mantener estas habilidades en el futuro de nuestras colegas. We uh, did apply to the Institutional Review Board at Frontier Nursing University and we were deemed uh, to be exempt due to the fact that we were not using, uh, doing human subjects research. So, todo proyecto de investigación necesita aprobación ética para poder hacerlo. Nosotros solicitamos a la Universidad uh, de Enfermería Frontier University de Estados Unidos y como no estamos realizando eh, eh, trabajo de investigación directamente en seres humanos, eh, no, no, no nos dieron la aceptación para poder hacer el trabajo de investigación. So luckily, we were able to achieve some financial support, mostly, again, thanks to um, Paula Wilkins' incredible artistic work. You can see this um, posted here. So she's a very um, great artist of uh, maternal beautiful sculptures. We were also awarded a uh, ACNM grant and a Childbirth and pa Parenting Educators grant of Australia. Y esto meant we were able to purchase the equipment uh, required uh, for Paula to make a start on doing our project in Peru. So, como todo proyecto de investigación requiere financiamiento, eh, la forma como nosotros uh, accedimos a, al financiamiento para nuestro proyecto fue eh, obtuvimos eh, el, um, un grant, una donación de la Asociación Nacional de Obstetras y Enfermeras de Estados Unidos y también una donación de CAPIA, que es una organización en Australia que um, se, se encarga de todo lo que es el nacimiento y asesoramiento a los padres eh, cuando tienen bebés. Eh, bueno, y parte también del dinero fueron estas esculturas que este, a mí me gusta hacer en relación a todo lo que es maternidad para poder financiar el dinero y asegurar un año en lo que se refiere al material y a la logística del proyecto. presenter. Gracias. Okay. so Lo que voy a, a hacer en este momento es explicar eh, cómo se desarrolló este eh, módulo educativo. Eh, lo que nosotros hicimos fue un módulo interne en internet bastante didáctico, que fue la primera parte del proyecto relacionado a lo que es hemorragia postparto, y ofrecimos este módulo a colegas en Arequipa que trabajan en hospitales públicos y en una universidad para a, poder eh, iniciar el proyecto con lo que es la parte educativa en lo que se relaciona a la hemorragia posparto. En el año 2023, este año en enero, realicé el viaje a Perú, donde a, es, a, hicimos unas a, simulaciones de eh, lo que es eh, la hemorragia posparto después de dar, cuando las mujeres dan a luz, y acondicionamos eh, y la inclusión de estos paños donde se eh, van a, a medir o pesar con esta balanza y poder estimar el, la pérdida de sangre no de manera visual, sino de manera cuantitativa. Eh, realizamos un workshop en dos hospitales eh, de, de Arequipa y en una universidad en Arequipa y e hicimos este, una demostración. Eh, real con sangre falsa para poder hacerlo más um, adecuado y, y poder eh, tener una mejor eh, calidad de enseñanza para poder eh, explicar el método de pesado de la sangre después de dar a luz so esta es una foto en el hospital eh, honorio delgado donde instalamos los diferentes módulos con los paños con diferentes estimaciones de pérdida sanguínea para explicar cómo se hace el método del pesado de la sangre también tuvimos la oportunidad de eh, eh, Acceder a la Universidad Católica Santa María, la Facultad de Obstetricia, agradezco a la decana, la doctora Janet Escobedo, y poder empezar con los estudiantes del último año, también a que ellos accedan a, a este módulo, porque en el futuro eh, ellos y ellas van a ir a practicar en los hospitales públicos de Arequipa. Eh, también realizamos el módulo de manera presencial en la universidad a los estudiantes que estaban en tiempo de vacaciones, pero fueron muy, eh, estuvieron muy entusiasmados de asistir al módulo, incluso cuando estaban en las vacaciones um, antes de empezar la universidad, so, gracias a los estudiantes por su tiempo. La, uh, el support y la partnership que tenemos en Arequipa al momento es con uh, dos hospitales, los dos hospitales más grandes de Arequipa, que es el Hospital Honorio Delgado, que es ese de acá, y el Hospital Goyoneche de Arequipa, y el Centro de Salud de Samácola que tiene uno de los eh, números más altos de partos vaginales en Arequipa, y la Universidad Católica Santa María del Perú. So Este proyecto eh, abarca una gran cantidad de obstetras, eh, de managers, de personas que quieren eh, trabajar y queremos introducir este método en Arequipa para ver eh, qué sucede con la incidencia de hemorragia postparto cuando se utiliza un método diferente al método visual. The photos are so realistic, and the demonstration was fabulous. We learned a lot of lessons through this process. As Jane pointed out initially, it all it took was an idea and perseverance. And Paula had the idea and the perseverance, and she brought us on board. We found that it was really important when you're doing an international project like this to have contacts with the local midwives so that you're not seen as an outsider trying to fix a problem, but rather as a sister midwife that is present and ready to help. It is challenging to work in various time zones, and languages can present challenges for meeting and presenting. But collaboration, even and perhaps especially international collaboration, can help to foster growth and development. So, después de esta segunda fase del proyecto, ¿qué hemos aprendido y cómo el futuro se presenta para nosotros? Es importante eh, que nosotros, eh, bueno, en mi caso, yendo al Perú, que es mi país, uh, yo eh, me presento a mis colegas uh, obstetras como una amiga obstetra. Y trabajamos juntas porque queremos juntas arreglar este problema y mejorar el método de estimación de la pérdida sanguínea. Eh, trabajar en diferentes zonas horarias fue un, un, un challenge, fue un reto para nosotras, y también la, hablar diferentes lenguas eh, eh, fue también un reto. Y poder colaborar y trabajar juntos a nivel internacional para poder eh, mejorar el desarrollo educativo y facilitar Nuestras colegas en el Perú son increíbles, ellas tienen toda la pasión y tienen todo el conocimiento para hacerlo, solo que nosotros como amigas obstetras internacionales es, queremos facilitar y ofrecer un nuevo método que ellas a su discreción de acuerdo a su práctica clínica puedan usar. <coughs> When you conduct a quality improvement project or a research project, it's always a question of what are the next steps? What's the so what and the what next? In this case, we seek to follow up with the Peruvian midwives to determine the frequency of quantitative assessment of postpartum blood loss. What's the rate of postpartum hemorrhage diagnosis post quality improvement initiative? Are we catching more of these women before they're discharged? Finally, ¿qué es la satisfacción con el training module y skills lab work? So, ¿Qué es lo que viene ahora? No, una vez que la fase 1 y la fase 2 están han sucedido en este momento, ¿qué se viene ahora? ¿Cuál es el futuro de nuestro proyecto? Solo que queremos eh, hacer es Queremos ver de acá un año qué pasó con la incidencia de hemorragia postparto en estos dos hospitales, utilizando este nuevo método de medición de la pérdida de sangre después del parto vaginal. Y queremos also, eh, ver qué piensan nuestras colegas en el, en el Perú acerca del de módulo educativo y acerca del de workshop y acerca de este método que lo están usando en su práctica clínica. ¿no? Queremos saber este, qué, qué les ha parecido, si eh, sienten que les, les ayuda, y, y ver también qué tanto a, nos, a las colegas en el Perú han estado usando este método cuando están ayudando a mujeres peruanas a dar a luz. At this point, we have a minute or a little bit of time before, if you have any questions, we would be glad to uh, answer the questions as best as we can. We certainly are grateful for you being here with us today. Si ustedes tienen preguntas, pueden hacerla en la caja de chat. Um, podemos um, ver de acá con ustedes. En cuanto a um, nuestras participantes piensan en preguntas, um, yo tengo una pregunta para ustedes. Um, entonces, me gustaría saber es, um, un poquito más de detalles de cómo ustedes decidieran cuál intervención, uh, cómo elegir esta intervención um, para el, el, la hemorragia postparto. Um, ¿Por qué exactamente esta, um, este, esta intervención? So, um, my question is, uh, I want to know the process uh, that led them to pick this particular uh, intervention for postpartum hemorrhage and why they chose this particular uh, method. Okay, so en, eh, la decisión de poder hacer este método básicamente es porque las, eh, la estadística eh, nos está diciendo que hay un problema con la hemorragia postpartum. Y la detección de la hemorragia postparto se hace a través del cálculo de la pérdida después del parto vaginal. Y el método visual es, no es un método muy um, asertivo. Entonces, eh, al ver que de repente si es, se mejora, se mejora el, el método de la estimación visual de la sangre, posiblemente el diagnóstico de la hemorragia posparto va a ser más... Um, um, adecuado o más certero. Y el método de pesar eh, los paños es, es un método más accesible y es un método que se puede fin se pudo financiar por un año. Existen otros métodos, pero el, el acceso de, de los materiales pudo haber sido un problema. Entonces, eh, basado en toda esta situación eh, y la logística, se tomó la decisión de implementar este método. You guys want something, Jane and Megan? Well, I think I think what was stunning to me, you know, as somebody that's mainly worked in a very high resourced countries was that there was no ability uh, to quantify blood loss so that, you know, we'd have these extraordinary statistics, but uh, no actual really, really kind of a simple tool um, that you brought to us and said, "Look, this is a huge problem. And um, how can we go about solving it? So I think I think it was that it was a problem. That, like you know, um, folks in high resource countries, we we take so much for granted when we're at work. We have a drape. We have we can we have a bag. We can quantify, and just just to think about um, that, we are, our sister midwives don't have those um, privileged, advantaged lives that we do uh, in in many of our countries that we live in now. We did have to think also about um, developing an intervention for quality improvement that would be sustainable with the resources and uh, funding that we were able to access and, and achieve, because if we taught the mid midwives to do an intervention that was not sustainable, um, then it would not continue long term. And Parla, um, could you take that question in the chat um, from uh, Susanna? ask how many people approximately do you think we've trained uh, up to date? It's quite a good number, I believe. I'm, I'm amazed by you. Sí. So, uh, tenemos 81 uh, obstetras y, um, entre obstetras y estudiantes de obstetricia que asistieron a la primera parte del módulo y eh, un número similar, um, 80, que recibieron el workshop. Eso fue un workshop que se hizo en, en dos lugares diferentes y um, más o menos tenemos la cobertura de la mayoría de obstetras que trabajan en el Hospital eh, Honorio Delgado, el goyoneche y los estudiantes de último año de la Facultad de Obstetricia de la Universidad Católica Santa María. And <clears throat> Uh, plans to return to Peru, and she tells us she's taking us with her, so. Yes, yeah, it's, it's amazing what you've achieved in, in really such a short time, and we're excited to be on this ride uh, with you. Yeah, so we're going to Peru en enero, en el 2024, porque va a ser un año de que el proyecto eh, comenzó, y vamos a ver qué ha pasado con la incidencia de hemorragia postparto. Y also qué piensan las obstetras de, del que han recibido el módulo y el workshop acerca de eh, este, esta nueva práctica de eh, estimar la pérdida de sangre. Alright, do we have any more questions? Tenemos más preguntas. Sí, Susana dice bra bravo. Eh, Muchas gracias. Gracias. Christie tiene Christie, tiene una, una pregunta? Cristina, no sé, estaba escribiendo pero se paró. Um, entonces estamos um, ah ahí está. Uh, Tuvo alguna dificultad para, para contratar contactar a las parteras peruanas o al personal del, del hospital? Encontraste uh, que ser peru peruano ayudó a alguna colaboración? Yes. Uh, sí, eh, absolutamente, correctamente, eh, Cristina. Eh, ser peruana y eh, poder eh, acceder a trabajar con uh, las colegas en el Perú eh, fue una ventaja eh, en, de, de, al comienzo para poder eh, captarlas, pero también el hecho de simplemente comunicar la idea a las eh, MAMs, a las managers de los servicios de obstetricia y a pedirles que me designen a, a una champion, a una colega que es, eh, tiene bastante energía y deseos de ayudar, So, ellas son las um, heroínas de todo este proyecto porque ellas fueron las que llegaron a las colegas de estos hospitales y a la decana de la Facultad de Obstetricia de la Universidad Católica Santa María, que cuando escucharon nuestra idea, nos facilitaron y nos abrieron las puertas para poder hacer la investigación. So, eh, simplemente sucedió eh, de manera muy natural. Nos reconocimos como sisters, como hermanas, como colegas que trabajamos por un bien común. bueno um, muy bien entonces creo que si no no hay más preguntas um, estamos llegando al final we are getting to the end of our presentation i want to um, thank you quiero agradecer a jane megan y paula por esta presentación muy interesante um,